Esta jornada es, es muy importante más que nada por la convocatoria que tiene. Más allá de, de convocar a graduados y profesionales, está centrada en el estudiante, como la enseñanza también. Entonces la idea es que ellos desde su visión de estudiantes comiencen a ver cuál va a ser su perfil profesional en, en los campos que se van a desempeñar. Es como que uno cuando estudia no se da cuenta de los recursos y las herramientas que le está ofreciendo la facultad. Salimos con una muy buena formación. La verdad que la carrera nos ha brindado muchas herramientas y eso nos ha facilitado el trabajo en el campo. Estando estudiando uno tiene una mirada de la vida y a medida que uno va, se instala, también se encuentra con personas que te ayudan, compañeros, a hacer vínculos, es, eh, es muy gratificante pero cuando en el hacer, digamos, en el estar eh, y animarse y saber que uno tiene todo lo, lo, lo, el conocimiento y que ha sido muy bueno eh, la formación de la profesión, es como que uno se siente agradecido y satisfecha de haber elegido en primera instancia esta carrera, que es como la pasión que me lleva a mí de trabajar desde mi otro lugar, que es otra cosa, pero trabajar más que nada para la mujer y el niño. Siempre dedicándonos a los pacientes y siempre es una situación distinta y especial. Es un momento muy particular de la mujer, así que nos sentimos identificadas y ellas con nosotras. Por eso también cumplimos un rol importante con la, con, con la mujer embarazada y en todo su transcurso, este, en cada una de las etapas que las asistimos.